La verdad es que me da mucha pena hombre, y es que míralo ahí con sus peste y sus ascos si es que... Muy buenas amigos vengadores y vengadoras bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural escogido de los mejores granos de internet. Ayer hice dos encuestas donde les preguntaba a la gente que si querían que cerrara mi canal pues para ser sinceros, el 57,1% le hizo caso a Michael Chiva, Teco y a los Banano Boys. Eh, con un 57,1% dijeron que sí, que debería de cerrar el canal y mi cuenta de Twitter además. ¿eh? Además mi cuenta de Twitter también. Y un no, un 42%. Hubo 35 votos. Después de este experimento social yo planteo una pregunta o una nueva pregunta. Si yo hubiera dicho debería pegarme un tiro en directo para todos ustedes, ese sí hubiera subido mucho más. Conclusión, nunca le hagas caso a los haters. Nunca le hagas caso a la gente que te desprecia. Nunca le hagas caso, sobre todo a la gente que te dice que no puedes hacer una cosa porque ellos no pueden hacerla. Son mediocres, son farsantes. Como Jorge Balocar. <risa> Eres un mediocre y un farsante que todavía intentas insultar la inteligencia de la gente. Este canal no tendrá. ...miles y miles de suscriptores... ...lo cual significa que no tiene miles y miles de gilipollas... ...habla claro... ...y si tiene que decir algo sobre Playstation... ...Nintendo... Eh, ...la Google Stadia... ...muerta... Eh, ...o... De, ...de Xbox... ...se dice... ...por ejemplo a los de Xbox le diría... ...oye ¿qué pasa con el gol? ...o me lo quitáis o me ponéis tres juegos... ...como al principio... ...me da igual y que sean buenos... ...o si no quítenlo o sea porque es que de verdad eh, las ofertas del gol vale si sí, alguna está bien alguna ha caído pero ya está si sí, queréis dejarlo en eso en las ofertas del gol pero ya el gol está muerto el Gol está muerto lo vuelvo a repetir para el que no se haya enterado el gol está muerto ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos de ustedes que estáis diciendo lo mismo cada día también. ¿eh? Gente de Xbox que están diciendo, oye, pero vaya mierda esto, ¿no? Vaya juegos han puesto este, este mes. Es que no tienen más. Es que ya han dado todos los juegos. De Xbox 360 ya no pueden dar más. Por lo tanto, entra en debate en decir, oye, ¿qué pasa aquí? Pero hay gente como Fonis o Hunty Dante que, que prefieren engañar a la, a la gente de Xbox. Hay gente como Ayuwoki o como el tal este cómo se llama, el profesor Game, este es peor todavía porque este ni juega ni nada, pero vamos. Y le dice a la gente lo que tiene que jugar, o lo que no tiene que jugar, sin ninguna perspectiva de realidad, sin decir, oye, esto es lo que hay con esta consola. Estos son los juegos que hay realmente para esta consola. Esta es la potencia que tiene en esta consola. Y esto es lo que está haciendo bien y esto es lo que está haciendo mal no tienen los santos bemoles ninguno ninguno de los youtubers que he conocido durante todo este tiempo han tenido los santos bemoles de decir la verdad oye que el metal líquido te va a romper la playstation de 800 pavos si lo pones en vertical oye que los sticks analógicos de, de nintendo más te vale comprar un mando porque si no el crío se va a cargar los sticks eh, o por lo menos compra unos sticks qué creéis que venden sticks eh, de, del mando por separado porque se sabe que lo van a romper joder si es que es que es así pero bueno vamos a seguir con el tema de los acosadores estos que me gusta mucho si sí. luego nos vamos a porque esta misma pregunta la hice en youtube eh, y quiero remarcar que me gustaría que hubiera más interacción en el panel de actividades que no olvidemos que existe el panel de actividades es decir que podéis comentar que podemos eh, entre nosotros mismos para crear una comunidad aparte de esta que existe en twitter poder proponer hacer cosas eh, hablar de temas o debatir sobre otras cosas incluso como le he dicho por ejemplo a, a mister tiboti eh, colaborar hacer vídeos entre varios de nosotros porque somos canales pequeños también como como le digo a espérate como se dice <ríe> si no luego me equivoco vete marx marx BT Marx Marx que me ha interesado bastante también su canal. Debería de, de, de hacer bastante hincapié. debería de hacer bastante hincapié en los vídeos, pero sobre todo en los shorts. Porque he visto a gente hacerse completamente de oro. Nada más que con los shorts. ¿Por qué? Porque tú en un short, en un vídeo corto, puedes condensar en 50 segundos. De la misma manera que en 136 caracteres puedes escribir un tweet bueno pues en un en un shot puedes eh, hacer todo un vídeo como en tiktok o en instagram esa es en verdad la herramienta que tiene youtube para para competir contra estas y en condensarlo de 50 segundos un vídeo que además, si es en bucle, mejor porque tiene más visualizaciones. Lo va a seguir viendo, lo va a seguir viendo la gente. Ojo, oh, ¿qué? ¿por qué? Estoy hipnotizado por el hipnozapo Sí, está hipnotizado por el hipnozapo Vídeo de 50 segundos, como comprenderéis, puede decir mucho más que a lo mejor un vídeo de 30 minutos. Porque tú en un vídeo de, de 50 segundos puedes coger un videojuego y otro videojuego e ir encima a como he hecho yo en, en una mesa y diciendo bueno malo bueno malo bueno malo en 50 segundos la gente ha visto eh, sin verte la cara ni, ni escucharte mucho ha visto qué es lo que opinas de cada juego ya cada uno puede estar de acuerdo o no pero es así de fácil, así de sencillo bueno dice eh, jordan la eh, dice que no que no cierre el canal eh, dice también que bueno esto me lo voy a quedar un poquito para para mí aunque sí que espero que, que cada vez veas que hay más calidad o que por lo menos pretendo que así sea. Mi incentivo dice lo mismo dice no lo cierren men eh, y los a su canal suscribiros he entrado en el canal de él justamente hoy y digo qué está pasando con las campanillas tú te suscribes a un canal, le das a la campanilla y bueno ¿y ahora qué? ¿por qué no me o sea, ¿por qué no recibo notificaciones de Mr. Divody si yo estoy suscrito y le he dado a la campanilla? Es más, le he dado a la campanilla, hasta ahora la tenía puesta en todas, para que me llegara todas las notificaciones pues, porque hay veces que a lo mejor está haciendo un directo, yo no estoy haciendo nada y me gusta ver un directo de otro de otro compañero o de compañeras es que es así y, y no me llegan o sea llego yo que sé desde más de 10 años o sea más de 10 años ¿eh? o sea, más de 12 años por lo menos que sigo por ejemplo a Dross ¿no? que fue uno de los primeros youtubers a los que realmente eh, he seguido he, he visto prácticamente todos los vídeos de, de su canal pero me llama la atención de que ahora no me no me lo notifica. O sea, YouTube no me notifica. Yo estoy suscrito. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué me estáis ignorando? A mí, y a miles y miles de personas. Porque el problema no es solamente mío. El problema es de muchos otros más. que también le pasa lo mismo. En fin, bueno. Eh, Edgardo Cabrera también. Te mando desde aquí un fuerte abrazo también. Dice, jamás YouTube sería una basura sin usted, vengador muchas gracias richard miedo te, te he fijado en el en el, en el de esto porque tu comentario dice tienes que aumentar tu nivel de toxicidad intentaremos intentaremos hacerlo desmontando a los mentirosos de siempre sean de xbox nintendo sony sabes cuál es el problema richard miedo que esto es entrar en el salceo tóxico de esta gente eh, de esta gente por ejemplo de los acosadores también de ahí nace toda esta basura y no estoy ni, ni para nada de acuerdo con lo que hacen. habrá toxicidad hombre pues claro que habrá toxicidad Para algo se llama toxic game channel pero no va a ser la toxicidad del salseo este porque de verdad solamente sirve para hacer un vídeo corto y poco más bueno amigos espero que os haya gustado eh, estas explicaciones, bueno que os haya gustado el vídeo eh, le doy muchas gracias a Richard Candía por haberse suscrito y hablaremos de, de Playstation, no te preocupes que hablaremos de Playstation, de Xbox, de Nintendo de lo que haga falta, pero eso sí con rigor y con la verdad por delante cosa que no hace nadie por cierto en fin, eh, nos vemos en el próximo vídeo de Tozzy Game Channel que va a ser con uno de estos dos juegos, y va a ser hoy también, con el Calisto Protocole o el Stay de the lo Voy a hacer una nueva encuesta y lo voy a dejar ahí. Un tiempecillo para ver más o menos a ver cuánto cuántos dicen que sí, cuántos dicen que no. Hasta la próxima, amigos.